Hola, yo soy Julia de Rosa y soy Ámbar en No Hay Amor en Buenos Aires. Hola, soy Dana Gaspar y soy Trinidad en No Hay Amor en Buenos Aires. Hola, soy Gaby y soy Evelyn en No Hay Amor en Buenos Aires. Hola, soy Inhans y soy eh, Soledad del No Hay Amor en Buenos Aires. Bueno, hoy tuvimos una jornada de grabación picante con la conclusión de una de las historias que seguramente después seguirán, ¿o no? Por fin sí, se dio uno sí. de los cierres más esperados. Realmente, Ámbar se fue con Evelyn a Brasil. Spoiler. <risa> Así que bueno, ¿Qué se van. Se van, ya no nos quieren bueno, ¿Será que moveremos? No se sabe. Mira en la serie para saber. Exactamente. ¿Qué tiene para decir? Eh, muchos triángulos amorosos para mí. Yo no sé qué hacer realmente. Hola, pero. Estamos enamorada de ámbar. Sí. Estamos acá en el aeropuerto. Nos vamos a Brasil. No es un aeropuerto, pero detrás de cámara muestra todo. Sí, en los puestos de grande. Ja. Así que bueno, véannos y bueno, esperemos estrenar muy pronto el siguiente capítulo que va a ser una bomba. Sí, sí, miran no en Buenos Aires. Sintoniza. Ah, sintoniza. Chao, Chao,